El módulo lunar de las misiones Apolo es la única nave tripulada que ha aterrizado en la superficie de otro mundo, la Luna. Hubo nueve módulos lunares tripulados volando al espacio. El módulo Spider del Apolo 9 fue utilizado sin salir de la órbita terrestre para hacer pruebas de acoplamiento. El Snoopy del Apolo 10 viajó hasta la órbita lunar, quedándose a solo 15 kilómetros de pisar la superficie. El primero en aterrizar en la Luna fue el Eagle del Apolo 11, el 20 de julio de 1969. Desde esa fecha hasta 1972, otros cinco módulos lunares lograron alunizar también el Intrepid del Apolo 12, el Antares del Apolo 14, el Falcon del Apolo 15, el Orion del Apolo 16 y el Challenger del Apolo 17. La excepción fue el módulo Aquarius del Apolo 13, que no pudo alunizar, pero que sirvió de cápsula de salvamento para los astronautas, al haber explotado un tanque de oxígeno del módulo de mando de camino a la Luna. El módulo lunar era el encargado de transportar a dos astronautas desde la órbita lunar a la superficie y, una vez acabada la misión, volver a ponerse en órbita para reencontrarse con el astronauta que se había quedado en órbita esperándolos en el módulo de mando. Los dos astronautas tenían que estar de pie durante las maniobras y atados para no desestabilizarse. El módulo lunar se divide en dos partes, el módulo de descenso y el módulo de ascenso. El módulo de descenso, de más de 3 metros de alto y 4 metros y medio de ancho, es el que permitía aterrizar en la Luna. Era pilotado por los astronautas durante los dos minutos finales de vuelo para poder corregir levemente la trayectoria y elegir el mejor lugar disponible para el alunizaje. Este módulo de descenso tiene ocho lados y cuatro patas, que acababan con una superficie en forma de disco que absorbía parte del impacto al aterrizar y evitaba que se hundiera la nave en el regolito lunar. Además, estas patas tenían un sensor de contacto de 1,7 metros que indicaba a los astronautas que la superficie estaba muy cerca y que podían desconectar el motor para aterrizar. Una de estas patas tenía también una escalera para permitir bajar a los astronautas desde el módulo de ascenso a la superficie lunar. En el Apolo 11, que pisó por primera vez la Luna, en la pata también había enrollada una bandera, que era la que después clavaban los astronautas en la superficie de la Luna, y otra pata tenía colocada una placa conmemorativa que decía Aquí los hombres del planeta Tierra pusieron por primera vez un pie en la Luna, en julio de 1969. Vinimos en son de paz en nombre de toda la humanidad. Una cámara de vídeo se desplegaba para poder grabar desde fuera la pata de descenso de los astronautas y registrar el momento en el que se pisaba por primera vez la Luna. El módulo de descenso también almacenaba diversas herramientas e instrumentos que se necesitarían para explorar la Luna y recoger datos y muestras. Teniendo en cuenta todos los viajes Apolo a la Luna, se pudieron recoger hasta casi 400 kilos de rocas lunares. Uno de los instrumentos que primero se enviaron con el Apolo 11 fueron unos espejos encargados de reflejar la luz de un láser enviado desde la Tierra. Aún hoy, este espejo permite medir el tiempo que tarda esta luz en ir y volver de la Tierra a la Luna y saber así la distancia que nos separa de nuestro satélite. Gracias a eso se sabe que la Luna se aleja de la Tierra casi 4 centímetros cada año. A partir del Apolo 15, el módulo de descenso era un poco más grande permitiendo enviar más experimentos, más oxígeno y combustible y así poder alargar más las misiones, pudiendo incluso llevar un pequeño vehículo para recorrer la superficie lunar. Por su parte, el módulo de ascenso, de casi 4 metros de alto, era donde estaba la tripulación y el sistema de control de vuelo. Durante su estancia en la Luna, los astronautas dormían en hamacas entre el instrumental. El módulo de ascenso era el único que abandonaba la Luna de retorno a la órbita lunar, quedándose el módulo de descenso en la superficie lunar como plataforma de lanzamiento. El módulo de ascenso tiene dos ventanillas frontales para poder ver la luna durante el aterrizaje y una ventanilla superior para ver el módulo de mando que se queda en órbita durante las maniobras de acoplamiento. Una vez los astronautas volvían al módulo de mando con el tercer astronauta, el módulo de ascenso se desacoplaba y a partir del Apolo 12 se hacía chocar contra la superficie lunar para que el impacto fuera detectado por los sismógrafos que habían instalado los astronautas. Así se podía inferir las propiedades del interior de la luna. En el caso del Apolo 9, como no viajó la luna, se desintegró en la atmósfera terrestre. Al módulo de ascenso del Apolo 10, que no llegó a tocar la superficie lunar, se le dio un último impulso dejándolo en órbita alrededor del Sol. El módulo lunar del Apolo 13 también se desintegró en la atmósfera terrestre, una vez había cumplido su misión de devolver sanos y salvos a los tres astronautas a la Tierra. Desde luego, tanto este módulo lunar como los demás cumplieron a la perfección su misión de mantener con vida a los astronautas en sus misiones lunares rodeados de un entorno completamente inhóspito para el ser humano.